Hola, yo soy César Galicia, esto es Explaining y hoy vamos a hablar de la bisexualidad. Hay varias formas de definir la bisexualidad. Mi forma favorita es... Por eso soy yo. Originalmente la palabra se refiere a la posibilidad de sentir atracción tanto por hombres como por mujeres. Hoy sabemos que existen más de dos géneros y hay un debate sobre si la definición debería de cambiar a más de un género. En otro video abordaré esto con más detalle, por ahora quedémonos con algo. Si sientes atracción por más de un género puedes llamarte bisexual. Sentir atracción por más de un género no tiene que ser necesariamente de la misma forma, ni al mismo tiempo, ni al mismo grado. Puede que tu bisexualidad sea solo enamorarte de mujeres pero también desear sexualmente a hombres. O puede que te puedas enamorar de cualquier género pero solo disfrutar disfrutes el sexo o lo disfrutes más con uno en particular. O puede que te gusten las quesadillas sin queso y las quesadillas con queso. Y no te molestan si te preguntan si quieres que tu quesadilla lleve queso o no. O quesadillas are beautiful. Cada persona bisexual es un mundo y la forma en que decida vivir su orientación sexual está bien. Lamentablemente la bisexualidad está llena de mitos, así que vamos a desmentir algunos. Las personas bisexuales están confundidas. Bueno, la verdad es que esto sí tiene algo de cierto. Cosas que confunden a las personas bisexuales, el final de Donnie Darko, el gato de Schrödinger, si el vestido era blanco o dorado, si un perrito usara pantalones los usaría así o así. Ahora, la lista de cosas que no confunden a las personas bisexuales, su orientación sexual. Las personas bisexuales no están confundidas Les gusta gente de otro género Les gusta gente del mismo género Y eso es bonito y está bien La bisexualidad es solo una etapa Las personas bisexuales solo lo son No es una etapa, no es calentura, no es duda o confusión Es un así es mi orientación sexual y eso está bien De hecho la gran mayoría de personas bisexuales reportan que desde la infancia sentían atracción por más de un género Veían la tele y sentían igual atracción por actores o actrices O caricaturas o sentían atracción por alguno o alguna compañera de la escuela quizás se sumieron como bi hasta la adultez pero igual que con las demás orientaciones sexuales siempre estuvo ahí algo que también puede pasar es que personas hetero o homosexuales decidan experimentar y descubran su bisexualidad también hay homosexuales que pasan por una etapa de bisexualidad en lo que terminan el muchas veces muy complejo proceso de asumirse como gays o como lesbianas o personas que un día quieren experimentar y lo hacen y dicen no es lo mío esas posibilidades son válidas y están bien las personas bisexuales son promiscuas uno, no, dos, sí, sí no, las personas bisexuales no necesariamente tienen más sexo que otras, ni son más infieles, ni tienen más infecciones, ni quieren tener tríos todo el tiempo, o igual y si quieren tener tríos todo el tiempo, pero no es porque sean bisexuales. Todos estos son mitos que vienen de un mismo lugar, un profundo machismo que estigmatiza a todas las personas que no sean heterosexuales, y que las consideran como desviadas o perversas, algo muy de la edad media. Y por cierto, hablando de tríos, las personas bisexuales no existen para cumplir tus fantasías. Quizás conozcas a alguna persona que también quiera y estará increíble, o ojalá lo esté, pero no vayas por la vida proponiéndolo a cada persona bisexual que te encuentres. Y si tienes una amiga bisexual, no vayas tampoco diciéndole ¡Qué rico! ¡Qué sexy! No, no, no quiero ser ese tipo de persona. Las personas bisexuales no existen. ¡Claro que sí existen! Hay miles de documentos históricos que demuestran que han existido desde siempre. Hay miles y miles y miles de testimonios que pueden leerse. Muchísimos investigadores de la sexualidad humana como Kinsey, Fritz Klein o... Sigmund Freud, hablaban ya de su existencia y propusieron modelos para comprenderla No solo eso, se ha demostrado que prácticamente no existe una hetero u homosexualidad pura Alfred Kinsey demostró desde la mitad del siglo pasado en Estados Unidos Que un gran porcentaje de personas habían tenido al menos una experiencia bisexual en algún momento de sus vidas La gran mayoría de las personas tenemos al menos un pequeño porcentaje de bisexualidad en nosotras Y, oh sí, eso te incluye a ti ¿Sí? ¿Tú? No, no miras a otro lado, tú sabes bien a qué me refiero y no pasa nada, está bien, de eso se trata, la sexualidad es un poco fluida, ¿qué te puedo decir? Y aún así la bisexualidad enfrenta muchísima discriminación todos los días, de parte de personas heterosexuales e incluso de gente más. Así que si conoces a una persona bisexual, no cuestiones su orientación, acéptala y quiérela como lo harías con cualquier persona porque no hay nada malo en cómo es. Y si tú eres una persona bisexual o tienes sospechas de serlo, solamente tengo un consejo, disfrútalo. Y goza y ama tu orientación sexual porque tienes enfrente de ti un océano infinito de posibilidades para relacionarte y para amar y eso fue todo por hoy si les gustó el video suscríbanse, comenten, compartan yo soy César Galicia nos vemos la siguiente semana